Hoy no estoy para nadie que moleste mis horas, que venga con historias de besos olvidados. Ni quiero me interrumpan con falsas alegrías, hoy que quiero llorar.